Saludos, comunidad biocéntrica, un lunes más. La semana pasada no pudo ser, pero está ya así. Entonces, este mes es el mes de, de la biodanza. De, se, se celebra el día 19 de abril, el Día Internacional de la Biodanza, en honor al nacimiento de Rolando Toro, el papá de, de, de la biodanza. Y este, y, este, y este mes, para mí, es muy especial porque justo el mismo día, 19, hace 15 años, yo me titulaba como facilitadora de biodanza. Y esto para mí es realmente es un evento. Es un evento porque han pasado 15 años y, y es momento de celebrar. Cuando hablamos de celebraciones estamos hablando de un proceso y como todo proceso hay sombras y hay luces. Y esta celebración que, que hice ayer con un grupo de, de personas que confiaron en el, en el proyecto de biodanza profundización específicamente para celebrar el día de la biodanza pero también celebrar mi aniversario, eh, y tuvimos una sesión realmente maravillosa. También eh, se dio el poder celebrar mm, desde este lugar en el que, en el que hoy me siento, mm, que tengo la sonrisa abierta como la canción de Marchando al Frente de Renato Teixeira que precisamente puse ayer en la sesión, que dice, eh, ando con el paso lento, yo ya tuve prisa y llevo esta sonrisa porque ya lloré de más. Y es así, es así. Mi proceso de facilitación de biodanza ha sido uh, también un, un lugar de muchas sombras. ¿Por qué te cuento esto? porque quizás no ha sido tu, tu, tu historia y, y me alegro un montón que no haya sido así pero la mayoría de las veces la mayoría, mayoría de las veces cuando nos titulamos nos, nos entregamos a un, a un espacio vacío donde se da todo pero también se dan los miedos, las incertidumbres, las propias limitaciones como facilitadora y también como persona. Porque facilitar, ser facilitadora de biodanza o de procesos de integrativos biocéntricos, no es sólo una técnica o un sistema que aprendes con una metodología concreta y la aplicas. No, es una manera de entender la vida y de vivirla con coherencia con la vida, con, con lo que dices, con lo que haces, con lo que sientes, con lo que piensas. Y eso es un proceso que no se puede diferenciar de un rol de facilitadora y de la persona misma. Es todo un proceso que va implícito y como tal, como seres vivientes que somos, humanos, con la posibilidad del libre albedrío, y del razonamiento, y cuando digo razonamiento lo digo con todo el sentido, es el razonamiento, razonamiento, la mentira que lleva la razón también, pues nos encontramos con un mar de soledad. Repito que si este no es, no es tu caso pues de verdad que me alegro un montón y quizás no sea este el post para ti. ¿eh? Entonces, pues te agradezco que hayas llegado para aquí y a lo mejor quizás es el momento de que le des clic y vayas a otro lugar. ¿no? Pero si esta es tu, tu, tu, tu vivencia, bueno, pues igual te interesa lo, lo que te voy a contar, porque en mi caso, repito, como el de muchísimas personas, es el de titularme y encontrarme en un vacío existencial en el que soy responsable de lo que ocurra en un, en un, en un espacio y un tiempo que se da regularmente cada semana o que se intenta dar regularmente cada semana en un grupo, en dos, en talleres eh, monográficos que a lo mejor no se van a volver a dar, da igual. Pero en un espacio y en un tiempo yo soy responsable de un grupo de personas que confían en la propuesta. Con lo cual hay toda una, una responsabilidad que implica el el encuentro de muchos miedos personales, no solo ya técnicos que son menores, ¿eh? que también los hay, porque con cuatro sesiones de, de supervisión en una formación no es suficiente para saber hacer una. una. una... quizás sí para saber montar técnicamente la secuencia de las músicas, pero para llevar un grupo, para sostener un grupo y sostener todo lo que ocurre en un grupo, no sólo cuando se está danzando, sino en todo lo demás. Porque biodanza no es solo la danza, biodanza es la danza de la vida y no solo ocurren cosas cuando estamos danzando que es el lugar más idílico, por decirlo de alguna manera, porque hay un fondo de música que, que, que nos traspasa y nos, nos recuerda eh, nuestra categoría amorosa, ¿eh? nuestra natural trascendencia y nuestra natural generosidad, amabilidad. Entonces, lo que ocurre en ese espacio de movimiento, vivencia, es, podríamos ser, es, podríamos decir que sí que es verdad que es un laboratorio de experimentación pero en un entorno en el que prácticamente está asegurado uh, el, el bienestar por la secuencia, por las músicas, por la propuesta de vida que sabemos que es efectiva y afectiva entonces, pero es todo lo demás entonces, facilitar un grupo sostener lo que ocurre en el grupo sosteniéndonos a nosotras mismas con nuestros propios procesos personales que no son pocos que no son pocos porque si estamos vivas estamos para reconocernos y en ese reconocernos como bien dice la biodanza, es un viaje de retorno al ser a qué soy a qué es eso de ser en el mundo quién soy yo y sí que es verdad que en el proceso de tres años de formación ocurren muchas cosas de hecho es muy común que la gente se separe de sus relaciones sentimentales que busquen empleos nuevos o sea, eso, eso suele ser común en el proceso de, de, de la formación de biodanza pero luego hay el sostener a las personas mientras me sostengo a mí misma con mis propios procesos que no se terminan no se han terminado en la formación, que continúan, porque surgen nuevos miedos. ¿Soy lo suficientemente, estoy suficientemente preparada para, para hacer las sesiones? porque la gente viene? ¿Será que no soy suficientemente? No puedo hacerlo, no creo que tenga la uh, suficiente práctica, estudios, rodaje, no tengo la capacidad de comunicar. No sé. No puedo. Y esto es una realidad. Entonces, insisto, la gran mayoría de las personas que nos titulamos como facilitadoras, después nos encontramos... Con un mar de soledad. ¿Cómo me sostengo yo, como facilitadora, en un mar de dudas? ¿Cómo hago cuando las personas no tienen, eh, no están estimuladas, no se sienten estimuladas, no hablan en la rueda de intimidad verbal? ¿Qué hago para que hablen? ¿Qué ocurre cuando surge un conflicto? ¿Cómo lo gestiono, como facilitadora? No como mamá, como, como hermana, como amiga, como sanadora, como salvadora, como gurú, como lo que sea, sino como facilitadora. Hay un montón de cosas que ocurren, un montón inmenso, es una vida que ocurre. Y vivirla en soledad es duro, para que engañarnos, es duro. No te lo digo yo, como experiencia personal, que también... Porque he llorado mucho, he llorado mucho. Y, y, y hoy ya no lloro gracias al universo, a la vida, a Dios, a la diosa. No lloro porque ya he llorado de más, como dice la canción, ya he llorado de más, pero he llorado, he llorado. Y me consta que hay muchas personas que no lo pasan bien en su proceso de ser facilitadoras en el mundo muchas personas que me escribís que me contáis la soledad en la que vivís la angustia que se genera cuando no sé cómo hacer las cosas y solo me, solo me, me guío por mi intuición que es un don, que de, de hecho es la gracia, guiarse por el don pero cuando hay una voz amiga que te dice, sí hazlo yo puedo acompañarte contigo crecemos juntas es distinto, es distinto. Entonces, celebré mis 15 años también con la presencia de la sombra, porque no hay cómo evitarla. Biodanza no es un sistema de abrazos y de besitos y de buen rollo y de buena cara solo hay una sombra evidente y hay una sombra en el propio hacer del sistema no en el sistema en sí mismo ¿eh? que también hay que revisar alguna cosita porque está vivo <risa> se basa en el principio biocéntrico entonces está vivo ¿no? entonces hay que revisar alguna, algún lenguaje para que sea más inclusivo y todas estas cosas así, ¿no? Quizás algún concepto, poca cosa, poca cosa. Porque la construcción, no debemos de olvidar, que fue una, una construcción comunitaria. No fue solo Rolando quien lo hizo. Fue una construcción comunitaria. Con lo cual hay mucho ahí, Hay mucho. Hay muchas miradas, muchas reuniones de debates... Muchas influencias de muchos pensadores, de muchas pensadoras, de, de, de pensamientos diversos, ancestrales, antiguos, modernos. Así que el sistema en sí mismo no tiene tanto que revisarse, justamente por eso, porque es una construcción comunitaria. y Entonces el margen de, de error es mínimo, porque hay muchas miradas que están ahí incluidas. Sí que es verdad que tiene un nombre, que dijéramos que despunta, que es Rolando Toro, que fue como el creador, el motor de, de, de psicodanza y luego de biodanza, pero hay tantas miradas que componen el sistema, la creación del sistema, que el sistema, o sea, en sí, como repito, tiene un margen de error muy mínimo, que, que, que hay que revisarlo, por supuesto. ¿no? Pero lo que sí que hay que revisar es ¿Cómo hacemos las cosas? Los facilitadores, los didactas, directores de escuela, directoras. ¿Cómo lo hacemos? ¿Y desde dónde? Que esto es lo interesante. ¿Desde dónde lo hago? Porque parece, parece, que el principio biocéntrico solo se encuentra, y discúlpame si eh, parece, si puede parecer, que estoy criticando algo concreto. Y en realidad, lo que estoy haciendo es uso del pensamiento crítico. Porque lo hago conmigo. Y lo hago con todo. Y creo que esta es la gran riqueza. Poder hacer una mirada crítica. Y repito que yo no tengo la verdad. La verdad se compone de muchas verdades. De hecho, el otro día estaba leyendo... Que la verdad en realidad es un punto de implosión en el que se encuentran dos bandos contrarios. Y es en ese momento en el que surge la verdad. ¿no? Entonces, qué interesante. ¿no? entonces Volviendo al tema. Eh, el, eh, la cuestión está en que, ¿desde dónde...? hacemos las cosas. Y este de, desde dónde don, desde es un proceso y un aprendizaje constante, un aprendizaje de desarrollo, como se dice en la educación biocéntrica, constante, y que demanda una atención de presencia pues todo el rato, todo el rato. Y esto es algo que debemos hacer en solitario, por supuesto, porque es un proceso íntimo. Pero necesitamos hacerlo en comunidad afectiva, no competitiva. Y la competitividad se sigue dando en biodanza, en las escuelas, en los directores y directoras, entre didactas, entre facilitadores y facilitadoras. Existe esto. ¿Por qué? Porque estamos en procesos. El caso está es que en algunas personas no se dan cuenta que esto es un proceso y se instalan allí, allí donde estén, situadas en su verdad y no entienden que esto es un proceso. Siendo didactas, facilitadoras, facilitadores y directoras y directores de escuela incluso. No digo, por supuesto, que esto sea siempre así y en todos los lugares. Espero que me entiendas. Pero sí que quiero decir que se da. Y esto es una realidad. Entonces, cuando celebramos biodanza, a mí es hermoso es hermoso ver cómo las plazas, la gente danza, cómo se hacen eh, celebraciones maravillosas, donde hay lugares donde se, hace, se, se, se celebra durante todo el mes, con la participación de facilitadores de muchos lugares que aportan sus cosas y tal y cual y así. Suele darse esto más bien en, en Latinoamérica, en Avia y Ala, que en Europa. Y esto también quiero decirlo porque Europa tiene una herencia muy dual. Y en esa dualidad nos mantenemos aunque seamos biodanzantes, facilitadoras, facilitadores y repito todo lo que he dicho ya. Entonces pues nos mantenemos en esa dualidad. Entonces sí que es verdad que es una dualidad que se sigue manteniendo esa competitividad ¿eh? del bien, del mal, de yo más que tú y todas estas historias, pero con un discurso biocéntrico, con un discurso muy bien elaborado y con una sonrisa muy bien puesta. Y esto ocurre, esto ocurre, no es algo que me esté inventando. Y estoy... estoy convencida que si tú has llegado hasta aquí, hasta este vídeo, hasta este momento de este vídeo, es probable que te esté resonando lo que te estoy diciendo. Entonces esto es una realidad y... Bueno, y a mí esta realidad... No me gusta, la verdad, no me gusta. Creo que, que podemos uh, ser facilitadoras y facilitadores de procesos biocéntricos en comunidad. Y lo creo muy firmemente. Y esa convicción uh, me está movilizando de tal manera que estamos generando pues, una comunidad biocéntrica de apoyo a facilitadoras y facilitadores. Que surgió en agosto del 2022 por ese deseo de, de apoyar, de apoyarnos con la sapiencia de unos, de la experiencia de unos y, con, el, y, y, con, la, y con, lo, con la de otros, y con la de aquí y con la de allá, con lo que unos leen, los otros no, o sea, con los saberes compartidos. Y es así como construimos un mundo biocéntrico, porque se trata de esto, no sé si te has dado cuenta, ¿eh? porque no solo, no, no solo se trata de hacer sesiones de biodanza para que la gente se encuentre bien, se trata en, en, en, un, en un nivel más amplio y más profundo, se trata de generar comunidades biocéntricas reales que a su vez hagan acciones transformadoras reales, biocéntricas, para que la humanidad se convierta en pocas generaciones, en, un, en una humanidad centrada en la vida, con sus sombras y sus luces, por supuesto, pero con una unidad que es la vida. Entonces, si tú a la unidad esta vida la quieres llamar eh, de otro nombre, pues bueno, pues está muy bien, ¿no? Pero que sea en este sentido, en el sentido biocéntrico. ¿Y por qué escogemos la palabra vida en realidad? ¿Por qué? Porque vida no tiene herencia de guerras, de.. de, de de luchas vida es colaboración es generosidad es cooperación lo que ve como lucha en la propia vida, en la propia naturaleza cuando una cuando una hiedra, por ejemplo se enreda en un árbol para buscar la luz y lo parasita y al final lo mata o sea, son tus ojos que ven destrucción um, abusiva no, o sea en la naturaleza esto no existe es la ley es la ley de la compensación la ley de la resistencia la ley de, de la vida que genera que sigue generando o sea son nuestros ojos que son los que hemos de revisar son nuestra mirada la que tenemos que revisar entonces en biodanza las ruedas de miradas, cuando nos encontramos, cambio de pareja y nos encontramos con la mirada, todo este juego de miradas. Esto es la práctica. Es el laboratorio donde nos ejercitamos en una mirada centrada en la vida más allá de los juicios y todas esas cosas. Pero es que el tema no se queda allí, en la sesión de vida La idea es que se haga exponencial, a la vida y cómo se hace exponencial revisándonos constantemente traspasando miedos traspasando limitaciones y evidentemente la, la limitación el miedo que te surjan como facilitadora y como persona porque no, no hay como no hay como separarlo tampoco ¿eh? y cómo separarlo, aunque también es necesario separarlo en realidad es todo como paradójico entonces necesitamos vivir esos procesos de traspasar los miedos y en solitario no se, no se puede dar de otra manera es como un minotauro que Estás allí con tu propio reto y eres tú la única que va a traspasar ese reto. Entonces es evidente que vas a tener lo que hacerlo tú. Pero fíjate que en el, en, el, en, el, en el minotauro, en el proyecto minotauro, en el árbol de los deseos, en biodanza y ching, en biodanza y cuatro elementos, identidad y cuatro elementos en... en hay la comunidad que sostiene y es básico para que ese proceso de tránsito de transitar el miedo la limitación se dé desde, desde un lugar de goce de, de celebración es importantísimo todas las, las las, las comunidades tribales los pueblos originarios la, los que siguen siendo los que siguen viviendo en comunidades tribales es básico la comunidad de hecho ya lo sabemos en biodanza no existe la biodanza individual es el grupo es el grupo que genera el tránsito el movimiento vivencia, si no es otra cosa. Entonces, si nosotros ya sabemos que eh, el, el vivir pasa por la comunidad también, por el sujeto individual y el sujeto colectivo, entonces si es tan importante la comunidad cómo nos... nos, nos como, como dice el propio sistema, al cual creemos y de cual servimos al cual servimos. Entonces, ¿por qué nos dejamos solos, abandonados y abandonadas? A la suerte de tus experiencias, pues, no me parece biocéntrico. Entonces, en este sentido, eh, como te decía, el grupo de apoyo... Surgió para esto, la comunidad va creciendo y eh, estamos abriendo de nuevo la posibilidad de, de participar de cuatro encuentros para, bueno, pues para apoyarlos, para acompañar, acompañar el camino de ser facilitadora y facilitador de biodanza. Estos cuatro encuentros se van a dar los lunes de mayo en horario de la península ibérica de 20.30 a 22.30 y empezamos el 8 el lunes 8 de mayo y los 4 8 no sé qué, no sé cuántos y el último eh, que luego ya te lo pondré por aquí por si tienes interés entonces si esta es tu esta es tu experiencia que te encuentras sola por las circunstancias que sean, o sea, en realidad no son tan importantes las circunstancias. Lo que, te, lo, que, lo, que, lo que sí que importa es que si estás sola, por el motivo que sea, o sea, que sepas que ya, no, que ya no es necesario que estés, que estés sola, que puedes participar de este proyecto. Y si te sientes que es para ti, después de estos cuatro encuentros puedes participar en la comunidad biocéntrica que estamos gestando, que somos, que va creciendo poquito a poco, somos 20, creo que somos 23 personas en este momento, empezamos con 12, somos 23, eh, y vamos creciendo poco a poco. Y cuidado que no vamos creciendo con número, solo. Estamos creciendo apoyándonos compartiendo nuestras dudas, pero también nuestras alegrías. Me ha pasado esto en el grupo. He sido tan feliz. ¡Pum! Y lo comparte. Tengo esta duda. ¿Cómo harías esto? ¿Cómo podríamos hacer esto? Y la comunidad responde. Entonces qué pasa? Somos muchas voces que respondemos con nuestra mirada. Y entonces pum. Todo se amplía. Se amplían las posibilidades. Y ya no hay más como estar sola. Vivimos en la comunidad. Y esto, nuestra intención, no solo la mía, eh, sino la, nuestra intención es que, es que sea, sea, se continúe, se amplíe, se dé como apoyo. Y hasta el día de hoy se está dando. Entonces, si sientes que esto es para ti, bueno, pues revisa la, la publicidad que estamos eh, difundiendo y, y resérvate las fechas, para poder participar. Es, es un encuentro, son cuatro encuentros online, y, y bien, si esto es para ti, pues bienvenida seas, alma querida. Muy bien, pues, eh, que seáis muy felices en este mes de celebración de la biodanza, eh, porque si de alguna manera estás aquí es porque biodanza es tan... Tu sangre ya, ya te pertenece, te forma, forma parte de ti. Entonces, que seas muy feliz, como yo lo soy, o más. Entonces, amor y servicio. Gracias.